Saludos y bendiciones desde mi Cuba Bella. Mi nombre es Daniel González. A mi lado se encuentra mi querida esposa Isabel Fortunato. Un abrazo fuerte al Ministerio de 48 Horas y a ese siervo y guerrero de la fe, al Pastor Antonio Florido, a María de la Cruz y a todos en general. Sin que se me quede nadie por reconocer su labor y esta pasión por extender las nuevas nuevas de salvación. Ahora en breve mi esposa va a exponer una exaltación de la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios, saludos y bendiciones queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes, gloria a Dios, una exaltación de la palabra del Señor. Agradeciendo al pastor Antonio Florido y a todo el equipo de 48 horas esta preciosa invitación. Y así, gloria a Dios, en este momento les invito a buscar la palabra de nuestro Dios. En Apocalipsis 14, 15. Aleluya. Dice así su palabra preciosa. Usa tu voz y recoge la cosecha. Pues ha llegado el tiempo de cegar. Y la cosecha de la tierra está madura. Gloria a Dios. Es el tiempo de la ciega. En estos tiempos que estamos viviendo. Hay gran necesidad hermanos de escuchar acerca de la salvación. El Señor está haciendo un llamado a hombres y mujeres de la fe que se levanten para anunciar el mensaje de vida que ofrece Jesucristo. Gloria a Dios. Se escuchan muchos rumores de guerra. Hay angustia, hay dolor, enfermedades que azotan a la humanidad. El Señor ha reservado un remanente, su iglesia, la escogida para predicar. Y dar a conocer que Jesucristo es la salvación. Por eso dice su palabra en Juan 4.35. ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Gloria a Dios, es tiempo que levantes tu mirada. Es tiempo de que te levantes en el poder de Dios a ganar almas para el reino de los cielos. Dice su palabra en Marcos 4, 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Gloria a Dios. La hoz es su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios regarguye. La palabra de Dios sana, salva. Y esta generación está esperando que tú te muevas y le lleves el mensaje de salvación a todo corazón necesitado. Gloria a Dios. El Señor te ha escogido. Aleluya. Recuerda que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y ya para terminar, dice también en Gálatas 6.9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos. Si no desmayamos, corre a los pies de Cristo, gloria a Dios. Este es el tiempo de la ciega. Un abrazo, gloria a Dios, desde Cuba y muchas bendiciones.